Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Pilar y pertenezco a Carol Academy. El día de hoy te enseñaré a hacer esa linda pulsera en la puntada espiga tubular. Vamos a utilizar cordón víbora de color rojo de 1 milímetro, hilo Miyuki de color rojo, aguja mostacillera rocalla en color rojo Miyuki y tijera Dragon siempre le digo colita al principio del hilo entonces lo que voy a hacer es que voy a envolver tres veces en el dedo corazón y lo subo en el dedo anular voy a tomar cuatro rocallas las coloco y voy de arriba hacia abajo. Halo. Y presiono con mis dos dedos. Cuando lo tengo así, salí por acá abajo. Y voy a subir por esto. Sostengo y voy a meter otras dos de arriba hacia abajo perdón, de abajo hacia arriba acomodo meto de arriba hacia abajo voy a tomar otras dos de arriba hacia abajo Vuelvo y repaso por esta última filita. Y esto lo voy a hacer seis veces. Por aquí salí, entro por el otro lado. Salgo por aquí, meto por aquí. Y tenemos... 1, 2, 3, 4, 5 y está la sexta. Sostengo. Y subo. Esto es lo primero que voy a hacer. <coughs> Ahora lo voy a cerrar. ¿Cómo lo voy a cerrar? Voy a juntar. Y como salí por aquí, tengo que entrar por acá, al lado izquierdo mío, ahí, y me subo por, don, por la punta anterior, aprieto, y vuelvo y paso por aquí, y voy a voltear mi tejido, de esta manera. Me gusta trabajar a la, hacia la izquierda. Si ustedes se sienten más cómodas trabajando al lado derecho, no hay problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar dos rocallas y voy a tomar mi primera rocalla después de donde salí y voy a acomodarla de esta manera. Salgo por esta, cojo otras dos y meto por esta, acomodo y salgo por aquí. Esta pulserita es es puntada repetitiva o sea que el nivel es podemos decir que es un nivel básico vamos a subir por aquí cuál es la diferencia de aquí como salí en esta zona de aquí y ya le di toda la vuelta ya no subo en una sino que tengo que subir en ahí. tengo que subir en dos siempre que termino la vuelta tengo que subir en dos esta es la primera vuelta vuelvo y cojo dos meto en una apenas y subo en esta para que se les facilite un poquito más el trabajo miren lo que voy a hacer cojo siempre dos, voy a meter por aquí y voy a coger la siguiente de una vez y eso hace que el trabajo se agilice y acomodo, aprieto para que las puntadas no vayan a quedar como separaditas. Meto por aquí, en esta última, Debo de subir dos, acomodo, giro mi trabajo, cojo dos rocallas, la meto por aquí y salgo por esto. Con esta puntada que podemos hacer, podemos hacer aretes. Eh, podemos hacer collares, choker, miren si sí ven que salí acá pero no no la metí por aquí entonces meto por aquí y repito, meto por aquí y agarro la siguiente y acomodo. Ellas van quedando abiertas, pero en la siguiente vuelta vuelven y se juntan. Esta es la última vuelta, meto por aquí, esta no la puedo meter acá, ya les explico. Acomodo, y yo me doy cuenta que no puedo meter una, porque miren todo lo que se abre, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, aquí como abre tanto, toca que meter, hay que subir dedos. Y esto lo vamos a seguir repitiendo durante toda la pulsera. ¿De qué largo vamos a tejer? Ustedes se pueden ir midiendo la pulserita. Eh, yo tengo por ejemplo una muñeca ancha, entonces yo dejo, yo la hago como de 14 centímetros y de un espacio casi de, de dos deditos o de dedo y medio para, para poder hacer el, el broche. Entonces lo que yo hago es, dejo, yo mido así. Yo me la coloco y digo, ah, esa es, ese es el ancho o el largo que quiero. Ahí ya me queda para poder hacer el nudo corredizo. Y vamos a seguir hasta que terminemos y en un ratico nos vemos para explicarles cómo, cómo la terminamos, vamos a hacer esta última vuelta, recuerden cogerte a dos, aprieto, Subo con dos. Vamos a tejer, ya vamos a cerrarlo. Entonces, como yo estoy tejiendo hacia el lado izquierdo, porque se me acomoda mejor, para poder cerrarlo, lo voy a hacer hacia el otro lado, o sea, hacia el lado derecho. Cojo de a una, aprieto, subo. o la siguiente siempre voy apretando y verifico si ya todas están agarradas en esta en esta le falta entonces lo agarro y miren lo que voy a hacer voy a bajar para esconder el hilo Subo. Llego hasta acá. Dejo una colita. Y quema. Ahora lo que voy a hacer. Vamos a cortar el cordón víbora. Yo lo corto de largo de, de mi mano hasta donde está el codo. Corto. Recomendación. Quemo un poquito las, las puntas. Para que no se me vaya a ir. Cojo mi tubito. Lo abro. Y lo que voy a hacer es pasar el hilo, el cordón víbora. Hasta el otro lado. Busco el centro y voy a coger, voy a cortar otro pedazo de del cordón. Recuerden quema un poquito las puntas porque se desmecha. Y lo que voy a hacer es que voy a cruzar, lo voy a coger con mi mano, lo voy a cruzar, voy a buscar el centro del nuevo hilo. Y voy a hacer un nudito normal. Busco que quede que como centradito. Aprieto. Y miren lo que voy a hacer. Mi hilo del lado derecho va a quedar por encima. Este hilo del lado izquierdo va a pasar por encima de esta cola y va a pasar por debajo y aprieto aprieto ahora hago una C en mi lado izquierdo este hilo va a pasar por encima de este y va a pasar por debajo y luego por encima y ya lo aprieto y ahora lo hago al otro lado, hago una P, este hilo va a pasar por debajo y luego por aquí, por, este, por este, en medio de estos dos, aprieto y repito. Voy a cortar, dejando una colita, quemo, van a tener cuidado de que no se vayan a quemar cuando hagan eso, yo porque ya estoy como acostumbradita y aprieto, ahora lo que voy a hacer es que aprieto aquí y aprieto acá y hago un nudo doble. Lo paso dos veces. Lo halo. Lo acomodo bonito. Corto este pedacito para volverla a quemar. Y eso mismo vamos a hacer en la otra punta. Y esta es nuestra pulsera. Espero que hayas disfrutado de este video y recuerda suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video Y sígueme en Instagram como Conejita Guapi. ¡Chao!